Pues imagínate, un tío, ¿no? Por ejemplo yo, estoy en mi casa y es el día de mi cumpleaños. Tienes que ser tu cumpleaños, tienes que ser tú, o sea no puedes ser un personaje. No sé, Matías, por ejemplo. Matías o Marcos. Marcos. Marcos. Ah, no, vale, Marcos. Pues está Marcos en su casa y de repente tocan el timbre, va a abrir la puerta y soy yo. O sea, no, yo no, eh, un personaje también. Jesús. Vale, es Jesús. Entonces Jesús saca una pistola y lo mata. No, no, no, no, no, no lo mata, no lo mata, no lo mata. ¿Eh? No, no me Resulta gusta. Que... Creo que. Creo que va a ser. Va, va a ser mi casa, estoy yo. ¿Vale? Espérate, creo que te va a gustar. Es tu cumpleaños. Es mi cumpleaños y en eso llaman a la puerta. Y eres tú, que es Marcos. Eh, pasa, pasa. Se sientan. Jesús tiene una pistola que la usará luego. Nada. No, no la tiene. A ver, me parece bien que la tenga. No la usa, no la usa, la tiene ahí pero no la usa. No, no tiene. A ver, la, la puede tener pero encima de la mesa, ¿sabes? Sin, sin usarla. No, no, ni encima de la mesa, no tiene pistola, no hay pistola. Mira, te parece bien que tenga la pistola, o sea, pero guardada. En vez de, si no la va a usar, no la va a usar. Te prometo yo que la tiene guardada ahí y, y no la usa. Bueno, vale, si no la usa, puede tener la pistola. Te me que no la usa. Vale, en eso que... Mmm, Dicen, he traído una tarta de cumpleaños, parte la tarta, bueno, sobre las velas, en fin, todo lo que un cumpleaños. Sí. Y en eso, que dice, te voy a dar tu porción, pero antes me cojo la mía. Y dice, tío, te has dado cuenta lo que he hecho, ¿no? Te has dado cuenta lo que he hecho. Sí, te he dado eh? el último trozo de tarta. ¿A ti? Como tú hiciste en mi cumpleaños. Se está vengando. Claro, es una venganza. Entonces, ¿No te ha dolido esa puñalada que te he hecho? ¿Eh? Sí. ¿No te ha dolido? Seguramente le diga no. Porque él, él, en su cumpleaños, Exacto. también partió la tarta y a Marcos se la dio el último. Exacto. Total. Están comiendo. Uh -huh. Y uno de los dos, se encuentra un diente dentro de la tarta. Okay. Y bueno, pero esto no puede ser. Seguramente podamos denunciar esto y sacar la millonada. O se da cuenta de que es suyo, el ah. diente. wow Está mellado Hostias. O mejor, el diente es de Marcos. El diente es de Marcos, ¿no? Cabrón, ¿cómo llegado tu diente aquí? ¿Qué es esto? Y empieza a, tirar, empieza a tirar de la manta, empieza a tirar de la manta y se da cuenta de que su cumpleaños... Ya ha sido celebrado. Ya lo han celebrado sin él. Y se ve que Marcos había sacado la pajita corta y le había tocado obligado ir al cumpleaños con Jesús. Obligadísimo. Qué sí, putada Y sí, sí, y sí. Y bueno, la... se enzarzan, tal... Uno mata al otro, lo descuartiza en la bañera, lo deja todo perdidísimo de sangre, se lía ahí a limpiarlo, se tira las horas, lo pasa mal, es angustioso porque eran amigos los está apuntando todo, ¿no? Sí, está todo anotado. Uh -huh. Ok, pues... Pues... ¡Bórralo! ¿Lo borro? Sí, todo. Vale, se me acaba de ocurrir una idea. Sí. Apunta, ¿estás apuntando? Sí. Eh, un robot y un cowboy que son mejores amigos e investigan misterios por el espacio. Están resolviendo misterios por el espacio. No, eso no funcionaría nunca. Mm, no sé, Iván. A mí me parece la mejor idea que se me ha ocurrido nunca.